como un tonto aquí esperando a que llegaras. Que me había quedado todo crazy, que tú eres Britney Spears y yo era Dick Tracy. Que soy un pinche necio, que me duele tu desprecio bien recién en el pecho. Que no me acuerdo de nada, olvidé la desesperación y olvidé la rabia que me daba a ver cómo a cada ¿Ahora que pasó? Más te alejabas Que en el desierto había mares He borrado de mi cabeza tus lunares Me he olvidado de cómo sabes He cerrado la puerta y no tengo llave Tú me estás mintiendo Dime que esto no es cierto Tú me estás mintiendo, nena. Yo ya no te recuerdo Te espero, Flor descomunal que por las noches flota, pues en silencio y derrota, a mí ya me he olvidado el cielo, desde que llevo el alma rota. Tú qué sabes si ya no estás aquí, dime tú qué sabes, tú no sabes nada, tú no llegaste para destruir. extraño, ya no me acuerdo de ti, ya no, ya no me acuerdo